Bienvenidos al canal de Informática Senior. Nuestro canal es un backup de nuestro sitio web oficial, Informática Senior. Aquí podemos encontrar distintos temas que tratamos, como son almacenamiento de contraseñas en el navegador, diferencias entre HTTP y HTTPS, navegación privada, prevención y actuación ante el robot de smartphone y riesgos de usar un ordenador público. Todos estos vídeos los podemos encontrar en la pestaña de vídeos, donde se encuentran ordenados por orden alfabético, además en listas de reproducción los tenemos ordenados por temas para una navegación más cómoda. En canales mostramos la información de los canales en los que nos hemos basado para realizar nuestro proyecto y por ende nuestro canal. En comentarios podéis opinar sobre el trabajo que hemos hecho. Para más información visitamos esta pestaña donde nos muestra la descripción y nuestra dirección de correo, si pincháis. Sin más, nos despedimos. Navegad seguros y no olvidéis visitar nuestra página web.